Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les voy a enseñar Cómo hacer un sencillo dispositivo para entrenar Las esquivas de boxeo, kickboxing o MMA En casa Es muy fácil, muy rápido y muy sencillo Así que, ¡vamos! Para esto necesitaremos un cancamo cinta pegante una pelota ojalá suave, no tan dura y un trozo de cuerda lo que voy a hacer es simplemente sujetar la pelota a la cuerda o sujetar la cuerda a la pelota es lo mismo utilizando la cinta Después lo amarramos al techo con el cáncamo, metemos el cáncamo en el techo, hay algunos techos en los que hay que colocar un chazo, en este no porque es de madera y simplemente le amarramos la cuerdita y ya está. La idea es no pararnos enfrente de la ola, aquí cuando esté quieta, sino un poquito más atrás. De manera que cuando llegue la podamos esquivar o nos podamos correr un poquito para atrás. Pero la idea es que cuando llegue se devuelva de una vez. ¿okay? Entonces lo que yo hago es lanzar la ola, esquivarla cuando venga. Y cuando ya se acabe la energía de la bola, la lanzo de nuevo. Y así sucesivamente. Se puede combinar defensa y ataque. Defensa, ataque. Defensa, ataque. Defensa, ataque. Defensa, ataque. Defensa, ataque. Defensa, ataque. Ok. Y bueno amigos, esto ha sido todo en este video No olviden darle like y suscribirse Nos vemos en un próximo video Recuerden, este canal se llama Experimento de Rafagui 2013 Hasta pronto